Hey, qué onda amigos de YouTube, espero que tengan día de buena suerte Y volvemos otra vez con los del escapeist Que ya son 6 meses creo que dejé de, de, de grabar este juego y bueno, en sí, tengo una explicación de que No sé por qué de repente se me borró todo lo que tenía Y una me podía correr el de Escapist y eh, what the fuck hermano eh, esto no está bien Y ya después lo chequé bien Y ok, lo tenía que instalar Y aquí estamos otra vez Pero ustedes no se preocupen Que ya he recogido varias de las cosas que tenía antes Por ejemplo, el, la, el arma, el uniforme, todo perro Todas las habilidades Y bueno, eh, ahorita Bueno, también van a ver que todos los nombres de los personajes Están diferentes Pero... Ah, espera, no voy a quitar tanto No, ah, es que... Sí esa bueno, música, porque luego, como que le queda con buena vida a se pelean. A ver, ahorita lo que quiero hacer es volver a poner todas estas rejillas, pero, eh, ahora sí, checando qué hay en los covers, porque algo les tengo que contar. Pero, bueno, es otra. Donde... Acabar ese trajo primero, porque si no, me matan. O bueno, de aquí, gano muy buen dinero. O sea, pues miren eso, si hay mucho de dinero está muy bien. No sé cómo decirlos, Digamos dólares, porque es la moneda, una moneda muy. Común, conocida, que es usa para todo, por lo menos así lo he entendido yo. Así que, ok. Eh, ahorita que termine mi trabajo, les voy a enseñar algo que no había visto, porque no habíamos visto todo el mapa. Dirás, ¿cómo? Sí, no habíamos visto nada. A ver, ¿tú quién eres? Ok. Ahora el que tiene la llave es Ronald. También le quiero quitar una llave a, a Digo Yostro. Pero, pues, ahorita vamos a ver este. Con lo le pegamos? Ahorita ven venimos Ok, ya acabé mi cuota del trabajo Así que primero, antes de ir a la masacre A ver, antes que nada Siempre como me están en el muñeco Pues lo voy a poner aquí en el sanitario Porque aparte que pues Siempre lo ocupo nada más cuando estoy aquí en cuarto Así que por ahí no hay problema Y, ah, oh, shit, ejercicio Bueno, eh, a ver, cuidadito, mientras vamos a poner las cosas que necesitamos El partido, otro Porque quiero dos, quiero dos llaves Así es hermanos, quiero dos llaves Y, ok Ahora, cuidadito que no nos vayan a ver Ese policía que se vaya, me descubren todo esto, me muero, ¿eh? me muero Ahí está Ahora sí, vamos a hacer ejercicio Y a ver si está el policía Joshua Que quiero esté conmigo A ver, entonces vamos a subir las habilidades Que se me van bajando, ok De fuerza, 96 97, 90 y... Okay. 99, y 100. A ver si tiene algo que me interese no. Ahorita lo que estoy buscando son tazas. A ver, Joshua, Joshua, Joshua, Joshua, Joshua. Ahorita no voy a centrar tanto en mejorar mis habilidades, ya que eso mejor lo hago. Uh, Joshua, Joshua, Joshua, Pero aquí hay que tener cuidado porque aquí hay una. Aparte que hay un policía atrás. Uh, perfecto. Uff, uh. uff. Uh. Excelente, hermano, espérenme un momentito Yo voy a anotar esto Y <risa> yo dirá, sí, tengo mis notas de... Del escapees de... de... de... de... de... de... de... A ver, Joshua tiene llave amarilla Uf. Ahorita también vamos a sondear a zona Porque ahorita como decía que les voy a mostrar este... Que hay cosas en el mapa que no hemos visto A ver, esto, esto y esto No mames, como que no pasa nada? Ah, ah, ah Ya <risa> quiero espantar, dije, verga No, no, no, no Puta. Mejor para la otra voy a traer... 6 masas, no importa, ¿no? ¿cuántos cu cu tenemos? Pero bueno, eh, ya te devuelvo tu lamparita y ahí nos vemos. Oh, ¿Sabes qué? Algo que me gusta hacerles. Ahí está. <ríe> Hola, buenas tardes. Ahora sí, papá. No, aparte, mucho policía, mucho policía, mucho policía. Y, ajá. Les iba a mostrar que. No, no, era por acá. Hay zonas que no hemos visto y eran necesarias. Puta, a ver, no, pues sí. Acá. A mi celda, a mi celda, a mi celda, a mi celda. A mi celda. A mi celda. A mi celda. Ahora sí, ahí está ¿Quién, quién, quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Eh, eh. Bueno <ríe> eh, Por aquí hay algo interesante que necesitamos para escapar Y no me lo había creído. O sea, no lo había visto hasta que vi bueno, primero está este coche rojo Pero miren, aquí está el trineo Yo pensaba que tenía que Que salvar los velos de arriba Pero tal vez sí, pero pues miren Aquí está el trineo Yo lo que vi es que necesitamos combustible Tubo de metal y mechero el mechero ya lo tengo porque pues bueno, son básico de aquí de los escapes. Pero, bueno, el tubo de metal y el combustible son pues que consigo en las cajas de Navidad que aparecen por acá. Bueno, al menos lo creo porque si se acuerdan el tubo de metal que está en mi trabajo, eh, está ahí, bueno, <ríe> la caja que está en el trabajo es un tubo de metal. Así que lo necesitamos. A ver, esto no sé si pueda de alguna manera, o también ser un escape. No creo porque es un coche. Aunque también me vendría bien. Mira, aquí más servir la llave... Amarilla para entrar Ah, shit, pero estamos Tiene un montón de shits aquí Bueno, va a ir para entrar y después aquí Pondremos una pared falsa Ok Sí, porque aquí no me gusta porque está la torre de vigilancia Digo que de esas áreas amarillas Quiero un buen, quiero todas <ríe> No me importa ah, aquí también un azul estaría perfecto También hay que buscar quién la tiene Eso pues podemos esperarnos aquí Y ver quién entra en esta zona Que es... Son exclusivamente para los policías. Y bueno, a ver. La llave azul se ve interesante. La roja vimos que no tanto. También hay una amarilla, pero tampoco es tan necesaria. Como pueden ver, no me es para entrar a esta parte. Eh, aquí las cámaras de los policías. Le podemos robar cositas. Aquí hay la caja En el trabajo también hay otra. Bueno, ahorita como no tengo una de vigilancia. Voy a aprovechar. A ver, ¿qué me vende esto? Nada. Ah, sí. Vamos a hacer esto, esto. Perfecto. Uff. ¡Qué bonito, eh! Se ve... ¡Qué bonito se ve esto! ¡Ah, mira! ¿Puedo usar esto para ordenar? ¡Sí es cierto, gato. Bueno, un megatip... ¡Puta madre! ¿Por qué me los quitan? Ah. Hola, buenas tardes ¡Ah! Vi que aquí no me, no me ven Bueno, ya voy, ya voy Ok, no eh, Esperémonos Porque no quiero que me vean No quiero que me vean Quiero entrar aquí sin que me vean Ok no, es que mejor aquí en la esquinita Y bueno pues, eh, Si alguien entra, que aquí entra mucho de policía que no Siempre <ríe> Me va a ver Pero bueno, ok Inteligencia ya cuando tengo, que es ahorita la más importante que requiero Ah bueno, porque ya tengo los alicates que antes tenía Pero a un nivel bajo, más me falta un nivel más Ya quedó Pero bueno eh... Déjenme, hago esta cosa del trabajo y a ver si nos da tiempo para ir a la alcantarilla, ¿va? Así que ahorita veremos Ok, ya regresamos y ahorita ya me estoy en mi celda donde están mis cosas secretas. Así que Bueno, antes nada quiero mejorar esto, que no me ha dejado por tener poca poco inteligencia. Ok, vamos. A ver, un estreno electro, el que sea, no importa. Aquí tenía ajá, dos de estas para ir. Y bueno, esto lo quería hacer por una pared falsa, pero ahorita que noche mejor. Y a ver, preparados estos. Ah, no, pate. Eh, Todo esto, las llevas, es importante que no me lo quiten, porque saben que en estas zonas se me las pueden quitar. A ver, nadie, ve, nadie, ve, nadie ve. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, a ver, quiero abrir no, un poquito esto. Un poquito esto abandonadito, ahí está. Oye, qué buen truco, ¿eh? me acabo de descubrir ahorita que estoy grabando. Bueno, eh, vamos a ver. Ahí están. Ah, no, espérate, pero están trabajando. ¿Sí ¿Es cierto? Eh, es en un tiempo libre, en un tiempo libre Ok, ok Pero bueno, ya tenemos preparado todo esto Mientras vamos a seguir subiendo la inteligencia Bueno, es que vamos a... Ok, duchas Ok, duchas ¡Ah! Bueno Vamos a hacer este talento de ejercicio Para aprovechar y no estar todo el tiempo en la de ducha En lo que vino los panas Porque, pues este... Ahorita tengo... Casi 30 de vigilancia Y si falta una actividad se me sube esta y pues ya ves voy a estar al 100% van a quitar todo lo que tengo. ¡Puta madre! Recuerda quién, quién, quién es el rey, ¿eh? ¿Quién es el rey? ¡Ah, ¡Oh, ustedes estamos viviendo! ¡Esto no puede ser! <risa> pues, ah, también con los cables puedo hacer con tres cables. Una rejilla falsa, pero eso cuando te, tengan que rescatar los renos. A ver, cuidado, porque con este vlog... Me voy a odiar toda la vida porque él tiene la llave amarilla, así que pues no me importa. La neta pues tampoco es que me hayan tratado tan bien estas policías. Pero bueno. A ver, estoy... O sea, quisiera ponerle puesto la grabación porque estoy intentándolo con otro programa que se llama OBS. Porque antes no usaba el Envidia. Y a ver si puta madre. No vayas a ver. Es que el George es uno de los, de los de los chidos. Bueno, pues está bien porque tiene la llave amarilla. Es lógico. Ah, mira, más tinta. Eh, sí quiero, eh. Sí quiero tinta. Pero no lo crean, va a ser importante porque he visto varias, varias falsas. Ya ven, para. Pensé que era que me iba a pegar para los lugares de donde está la policía. Ahí sí no sé quién tendrá la llave azul. Ahorita sé quién tiene la llave roja, que es que y la llave amarilla, que es Yoshua Pero falta la llave azul. Bueno, la, la blanca tampoco está tan importante, ¿no? Pero pues, eh, ahí puede estar. Mientras, hay que esperar este horrible control nocturno. Que esa fuerza es sí. Es la única actividad que en la que falta 100% en mata. Hay que tener mucho cuidado. Ok, y miren, aquí está el muñequito Que siempre nos sirve. Okay, llenamos esto de tinta. Vamos a llevarnos una, por supuesto. Eh... Y ya, ahorita, hasta Ah, mira, tengo para otra taza de café. Pero ya después este ir recolectando varias más para tener varias llaves de infinito, que no son infinitas. Así que vamos a mover aquí. Ok, con el 5. Ahí está. Eh, vamos a hacer. Mm, cierto. También hay que recolectar tenedores para quitar la pared porque sigue estando a full. O no sé si con el. con el destornillador pueda hacer algo. Pero ok. Oh, sí. Pared falsa. Que la vamos a poner aquí. Obviamente, a ver si ¿sí puedo hacer algo. Oh, si sí puedo hacer algo. Oh, si sí puedo hacer algo. Órale. Puedo hacer algo. Ah, cuidado, cuidado, esta, esta, esta 60 Pues no me importa, es, para eso son, ¿no? Las, las herramientas A ver, cuidado, su puta madre A ver, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, pero Tengo preparado el 4 para situaciones como estas, ok, ok, ok No se dan cuenta Perfecto, eh, pues, Creo que es más efectivo con este, bueno, sí debería hacerlo estaría, pues, Como unas más chidas del juego Aquí me da miedo, aquí me da miedo porque se empatiza, es empatiza. Ahí está. Y aquí puedo identificar el que no tenga. De acuerdo. Eh, dejamos. No, el no nos vamos a llevar todavía. Pues, aunque chale. Listo esto. Y ahorita voy a crearme uno eléctrico. Porque se me va a gastar el otro. Así que. ver, creo. 2, 1, 5. Ahí está. Eh, la pila, el cable para ver no, es que luego me pongo nerviosa con ese tipo de situaciones Pero así, tranquilitos para que no además para que no me trabe Ahí está, tengo otro por si acaso Y ya espérate No no no vamos a checar si no tenemos nada legal porque luego si nos checan Y no me acuerdo Según ya no dijeron mi nombre pero por si acaso Bueno aquí pues no me importa si me lo quitan ya que es muy fácil de hacer Así que dale Además no es que revisen mucho los baños ¿Sabes? <risa> Ah, mira, ya puedo escaparme aquí de mi cuartel. Espera. Eh, bueno, tenemos dos maneras. Las llaves y la pared falsa, pero pues... O sea, esas llaves las quiero guardar mucho. Sí son muy importantes. Además, ahí tengo el... el traje de policía, que también está bueno. Bueno, ahorita que tengo un tiempo libre... Este, regreso para que no se traguen todo esto de... Las rutinas. Y iremos a poner las rejillas falsas. Que ahorita vemos. Ok, ok, chavos. Eh, señoritas Vamos a Hacerlo, porque No hay nadie ¿De acuerdo? Ah, shit, sí, cierto, que aquí no había Ya lo de más Ok, cuidado, cuidado, cuidado, Ahorita no estoy Tengo que fijarme bien porque Sí se ve abajo, pero no tan bien de aquí no hay nada Ahí ya chequé, tampoco hay nada. Solo hay unas agujas que no me sirven de mucho. Oche, oh, la prueba, la prueba, la prueba, la prueba. Ok, ok. Sí, mira, ya tengo 70. Bueno, eh, vamos a abandonarnos un poquito. Está subiendo, no aguanto, eh. O cual, usé. Sí. No, se sí, aguanto Ok, nice. Bueno, ahorita ya esto está de más. Así que, eh, bueno, ya voy a hacer mi trabajo. <risa> y ya vimos que necesitamos. Otras cosas, ahorita vamos a buscar, ¿vale? a ver cómo agrupamos más cajas. Que bien, los tubos de metal, ya los tenemos. nos falta el combustible. Así que, ahorita venimos. Ok, fisteros, ya me dejaron un ratito porque ya que cometer mi trabajo. Y a ver, antes que nada, vamos a ir a otro. Vamos a dejar esto aquí. A ver, vamos a buscar a ver qué más hay. Porque igual hay cosita interesante, veo que no. Así que, ok, vamos a ver dónde hay más cajas de. Ah, shit, ejercicio. No, déjame, me que me dar una vuelta. Ah, aquí con los renos hay otra, ok. Por eso, los también bueno. Eh, vemos que los trabajos no, ya no hay más. Ok, aquí tampoco. Bueno, en celdas menos, ok. Creo que con los renos. Y con los que están en la zona de los policías. Aquí puedo entrar, pero la en venta no sirve de mucho. Bueno, vamos a mejorar mientras a ah, la vez lleva ya llevo un buen cosas, ¿eh? ¿no? 94, 95. 96 Que me vendes tú? Eh, ok El pegamento era muy útil Pero ahorita ya no Porque ya tengo bastante papel maché Ah, sí, todavía que buscar Mmm o sea, no olviden si te voy a comprar okay. para hacer las, las... Estas paredes falsas Me gusta muchísimo papel maché Y, ok Ya, esto pues mejoraré estas cosas No se preocupen Eh, así que mm, no sé si ir de, Si vamos a ir de noche Al... A salvar a mis renitos sí, sí, sí, sí, sí Así que mientras vamos a ir investigando pues, No me queda mucho, ¿sabes? Nada más esperar porque solo falta ese combustible Y después no sé qué voy a hacer neta Porque no sé qué, qué voy a pasar o qué Pero bueno Ok, ok eh, Max puede que tenga una Max mm. Max, Ronald, fuck Olvídelo. <ríe> Supongo que. Bueno, hands, hands, a ver, hands, max hands. Max run hands. <ríe> me voy a, a todos. Chale, esto sí va a estar difícil, compañeros. Sparrow, El pedo es que no le puedo pegar. El pedo es que no le puedo pegar. No, les juro que. Miren, lo intento y no le pego, ¿Ya ven? No me puedo pegar. Eh. Y bueno. <ríe> Eh, nuestra misión ahora es conseguir un montón de tazas de café y de echarnos a, a los policías de uno en uno <risa> Porque... O oh, oh, bueno, también puños podemos ir, eh o sea, sin problemas Pero pues bueno De algo me sirve Tener todo esto... A ver... Che, es que primero te. Bueno, sí, voy a hacer esto un buen de masas también Vamos a hacerlo en dos Para esto del... De, de, de las llaves Cuántos tengo? O sea, tampoco he visto tantísimo Y ya con el mechero, bueno, el plástico gratis no hace tanto problema vale, A ver, papel macho también es interesante tenerlo Eh, ordenamos no esto, pero no es que me gusta ordenar todo esto Y bueno, ok Ahora necesitamos buscar más talco Es lo único que nos falta Que también es un elemento que no es muy... Que no aparece mucho, vaya pues así, listo, echarle mis ganas para encontrarlo Pero tampoco está complicado, luego lo venden y pues, ya está Ah, sí, también este, ahorita, esta pues, no sé, siento que es mejor que lo grabe sin cámara Porque ahorita viendo que siempre me peleaba con dónde quedaba, dónde sí Uh, la siento, me también está muy bien eh, muy bien utilizada, ajá Y ahorita siento que aquí sin cámara, ve Me cachó, me cachó, Che puto, a ver ¿con qué, ¿con qué te metes? ¿Con qué te estás metiendo? Uf, uf, uf Ok, ok, ok Eso sirve bastante Ok El <ríe> La voy a notar. Pero a ver ve. Fans, tiene llave De utilidad La neta, no sé No sé, te juro que no sé Qué tipo de llave Se ocupa con esta Pero pues Está bien, necesitaban saberlo Ah, sí Por fin, che puto Vamos a quitar su traje, y listo. <risa> ¿Qué pasó? Eh? ¿Qué pasó? A ver, vamos a buscar, porque ya me dio curiosidad. ¿En qué se ocupa la llave de utilidad? ¿Para qué se ocupa? ¿Qué es...? ¿Cuál es la necesidad de esa llave de utilidad? ¿Será para esto? No sé. Ah, no. Parece es la amarilla. Pues no sé, compa. Así que voy a ir a comer. Porque tengo mi nivel de búsqueda algo alto. Bueno, o sea, no está tan alto, pero imagínense, esto más 70, <ríe> da 100%. Así que mejor no arriesgarnos. Ok, más 45, ¿no? Eh, ok, me voy a portar bien también. <ríe> así que, bueno, ¿sabes qué? Mejor aquí lo vamos a dejar porque no sé si, si lo vaya a encontrar el talco así repísimo, Así que, espero que les haya gustado. De like, suscríbanse y todo lo que quieran. Ya sea un super snag, eso colpiza. Y que siga la fiesta. Adiós, ¡Uh! Nel, lo no quiero trabajar. Uh, vamos a robarle. Talco, no mames. <ríe> Qué cosas. Pero bueno, se lo verán en otro video.